Saludos, donde quiera que te encuentres en el planeta. Quiero comenzar la clase estableciendo que todos estamos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. No importa tu edad, género, el color de tu piel, trasfondo, educación, situación económica, orientación sexual, país de origen, no importa dónde naciste. Todos estamos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. ¡Ay, qué alivio! Puede ser quien tú eres. Así que vamos a comenzar tomando tres respiraciones profundas, conscientes, de cuerpo completo. Inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Con un suspiro. Nuevamente inhalas por la nariz. Exhalas por la boca. y Una vez más. Sospirar activa el sistema del nervio vago y la relajación del sistema nervioso vamos a hacer una pequeña meditación para aterrizar en el aquí y ahora así que deja que tu respiración caiga en un ritmo natural siente todos los puntos de tu cuerpo que están tocando la silla y el piso Deja que la ley de gravedad haga su trabajo entregándole el peso del cuerpo a la silla, entregándole a las piernas y su peso al piso. Y nota lo que pasa cuando haces eso. Tomando una postura que sea relajada, cómoda, Sintiendo los puntos de contacto del cuerpo con la silla. Soltando todo lo que estabas haciendo para llegar aquí. Suelta todos los pensamientos, el hacer. Y aterriza tu mente aquí, en este momento, dentro de tu cuerpo sintiendo cómo se siente tener un cuerpo humano y estos últimos momentos notando cuerpo, mente, corazón notando el efecto que ha tenido este pequeño aterrizaje Así que el tema que voy a estar tocando hoy es la vulnerabilidad. Y probablemente ahora mismo estás como encogiéndote diciendo, no, no, vulnerabilidad no. Pero sí, de hecho voy a hablar del valor de la vulnerabilidad, lo positivo y lo bueno de la vulnerabilidad. Sí, lo escuchaste bien. La vulnerabilidad es muy valiosa y positiva. Nosotros usualmente evitamos la vulnerabilidad a toda costa. Pensamos, wow. La vulnerabilidad es una emoción negativa, terrible. Es el diablo en bicicleta, como decimos aquí en Puerto Rico. Y como pensamos esto, lo que hacemos es que no nos permitimos ser vulnerables. La bloqueamos, la negamos. No la queremos que se vaya. ¿no? Queremos que todo esté perfecto. Y vivimos en unas sociedades donde la vulnerabilidad se ve como una debilidad. Pero hay otra manera de ver esto. La realidad es que la vulnerabilidad tiene muchos aspectos positivos. La vulnerabilidad es la causa de, de la intimidad emocional. También es la causa de la empatía, el amor, la compasión. De hecho, sin vulnerabilidad no hay empatía. En un mundo donde las personas tienen miedo de ser vulnerables, no puede haber empatía. Eh, un ejemplo de esto. Si compartes algo que, que es difícil eh, conmigo, eh, una lucha que estás teniendo, un fracaso, una desgracia, para yo poder ser empática eh, y estar ahí, para ti, tengo que poder ponerme en tus zapatos, abrirme, sentir contigo, ponerme en tu lugar. Y eso en sí es, es vulnerable. No puede haber empatía sin vulnerabilidad. Eh, y la empatía es algo que nos ayuda a desarrollar una compasión profunda. La empatía es el principio ¿no? de, de la compasión. Y entonces el principio de la empatía es la vulnerabilidad. Otra cosa es que sin vulnerabilidad no puede haber autenticidad, apertura del corazón. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a una persona que se proyecta como, como perfecta? Eh, que todo está perfecto. Hay como que esta barrera, como esta pared, ¿verdad? Es como una distancia. Eh, una vez yo estaba dando un, en un curso donde una maestra nos pidió que, que dijéramos, que cada persona dijera, ¿qué es lo más que tú valoras? Y un muchacho que estaba allí dijo, yo valoro la vulnerabilidad. Y yo dije, wow, me sorprendí. Sabía que la vulnerabilidad era importante, pero ponerlo como en la lista de las cosas que tú valoras. Ya eso es otro nivel. Y me hizo pensar mucho sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan importante valorarla. Eh, yo la valoro también, pero, pero a veces uno en el inconsciente le tiene un poco de miedo por todas estas programaciones que tenemos, ¿verdad? sociales. Eh, así que la vulnerabilidad es lo que nos da la oportunidad de conectar a un nivel más profundo de, de abrirnos. Es como, como hacer un espacio en tu corazón eh, para abrirte, ser vulnerable, ser imperfecto eso es lo que lo, nos da la oportunidad eh, de conectar te da la oportunidad de conectar más contigo y con otros así que tenemos que aprender a, a valorarla eh, lo que no nos sale bien, las dificultades la vulnerabilidad es lo que nos da la, la habilidad de conectar y ser compasivos y en realidad la, la vida está llena de, de retos, dolorcitos fracasos y esto hay que reconocerlo Dice la psicóloga Brené Brown, la vulnerabilidad es la, la pega que sostiene la conexión, nuestra humanidad compartida. Cuando compartimos nuestras historias con otros y nos vemos reflejados en las historias eh, que estamos escuchando de otras personas, sabemos que no estamos solos y esta es la naturaleza de la conexión. En el camino espiritual, una cosa que puede ocurrir, ¿no? eh, es que nosotros pues queremos ser tan positivos, eh, quizás eh, estamos apegados a solo tener emociones positivas, que podemos entrar como en una negación de lo que realmente estamos sintiendo. Y esto hasta tiene un nombre, se llama evitamiento espiritual, eludir, o sea, us usar el camino espiritual para alejarnos de lo que estamos sintiendo profundamente dentro de nosotros, alejarnos de, vulnera de la vulnerabilidad, de, de cualquier emoción que sea un poco eh, desagradable. Eh. Y entonces, al a, a, crear este evitamiento, estamos, realmente estamos creando como un caparazón, ¿no? eh, evitando sentir unas emociones específicas. Y hay un dicho que dice que lo que tú resistes persiste, va a estar ahí. Decía Sigmund Freud que las emociones no reconocidas nunca mueren. Se entierran vivas y luego regresan de maneras más feas. Así que hay que tener esto en mente, tener cuidado. Eh, a mí me pasó esto cuando yo comencé en el camino del Dharma, el budismo, que es tan maravilloso, tan inspirador, eh, y se hace tanto hincapié en eliminar ciertas emociones como la ira, el apego, la envidia, etcétera hace mucho hincapié, eh, y entonces los que tenemos tendencias perfeccionistas, como yo, eh, tenemos que tener cuidado de no caer en una negación o en un rechazo de lo que hay presente en nosotros, y, y después de todo, las emociones son parte de nosotros, no son nuestra totalidad, pero son parte de nosotros, y negarlas es como negar una parte de nosotros, no somos las emociones, pero son parte de nosotros, aunque son una parte ínfima de nosotros. Y las emociones traen información. Así que en el Dharma hay muchos acercamientos de cómo trabajar con emociones que pueden ser dañinas si no se canalizan apropiadamente. Mi manera favorita de, de manejar las emociones es hacerme consciente de que están ahí, sin rechazarlas, sin negarlas. Eh, y enviarme mucha autocompasión por lo que está presente trabajar con las emociones desde un lugar consciente abrazándolas con, con bondad amorosa y compasión y esto ayuda a que las emociones sean más manejables es como tocarlas y dejarlas ir saber que están ahí, no negarlas porque si uno se pone a resistirlas lo que hace es que empeora la cosa o empiezas a, a reprimir o, y, y cuando tú reprimes, eso empieza a hacerse más grande ¿no? y después regresa donde ti, de manera más fea como decía Sigmund Freud. Eh, así que cuando uno las abraza, le envía amor, reconociendo que están ahí, es como, es como mmm, reduce el efecto o el control de esas emociones sobre nosotros y a mí me gusta hacer una, una historia que me pasó en un retiro eh, sobre esto de la vulnerabilidad ¿verdad? que es tan eh, difícil de reconocer muchas veces eh, yo estaba en este retiro donde era un retiro de, de como dos semanas y solamente había nueve personas en este retiro y todos nos, nos sentábamos en el salón de meditación en un círculo o sea que era bastante vulnerable nos, nos estábamos mirando unos a otros eh, y al comienzo del retiro me enfermé, me, un resfrío, ¿no? muchísima congestión, estornudando todo el tiempo, tosiendo, bueno, había, había flema por todos lados, o sea, constantemente haciendo todos estos ruidos, ¿verdad? Mientras estábamos en silencio meditando, todo el mundo bien tranquilito y en silencio, y yo allá estornudando y tosiendo y, y soplándome la nariz, y... Mmm, en un momento dado yo dije, wow, le, le estoy dañando el retiro a toda esta gente. O sea, no puedo, no puedo evitar hacer todos estos sonidos eh, y me estaba sintiendo muy mal. Entonces pedí una cita con el maestro y, y cuando me reuní con él le dije, maestro, de verdad que yo creo que me voy a ir. Yo, yo había viajado bien lejos para ir a hacer ese retiro, o sea, yo fui a California a hacerlo. Pero dije, no, yo, yo me voy a salir de retiro temprano porque no puedo, o sea, estoy este, eh, molestando a la otra gente y dañándoles el retiro, entonces yo contándole esto al maestro en una cita y, y hasta empecé a llorar, yo no puedo, de verdad que me tengo que ir, yo no puedo seguir y entonces empecé a llorar y, y el maestro me mira y se sonríe y me dice ah, te sientes vulnerable y yo ah, hmm, no me había dado cuenta, ¿Verdad? Yo, dentro de mí algo hizo click, como que wow, sí es verdad me estoy sintiendo muy vulnerable porque estoy allí frente a toda esta gente y, eh, eh, me estaba proyectando todo tipo de historias en mi mente a raíz de esto y él me dijo no te preocupes que eso es parte de la experiencia de retiro de las personas, lo que sea que está ocurriendo es parte de la experiencia si es silencio es silencio, si es escuchar sonidos es escuchar sonidos y cada persona tiene que adaptarse a, la, a lo que es la experiencia de este momento presente y para mí fue revelador esa es una conversación que se ha quedado conmigo, por un lado, eh, dándome cuenta que cada vez que yo me enfermo, particularmente si es una enfermedad que tiene que ver con los pulmones, eh, me siento increíblemente vulnerable. Eh, y una cosa es la enfermedad y otra cosa es la angustia o la vulnerabilidad que surge. Y, y tiene un poder muy grande cuando uno nombra, uno se hace consciente de la emoción, es como... Ah, vulnerabilidad, ahí está. Solo nombrarlo, me siento mejor. De hecho, cuando él me dijo, ah, te sientes vulnerable, a mí me tomó unos minutos, pero como que fue un alivio. Ah, sí, eso es lo que está ocurriendo. Eh, así que muchas personas piensan que la meditación es sobre desconectarnos de las emociones o crear este caparazón, esta burbuja donde solo vamos a sentir bienestar. Y eso no es real, ni es posible, la realidad es que cualquier emoción puede subir en cualquier momento. Tanto emociones cómodas como emociones incómodas. Dice el maestro Dante Genepola Guraratna, la meditación es correr hacia la realidad. No te aísla del dolor de la vida. Te permite ahondar tan profundamente en la vida y en todos sus aspectos que traspasa la barrera del dolor. Y va más allá del sufrimiento. Así que es, es, la meditación no es correr al otro lado de la realidad, es correr hacia la realidad. El dolor de la vida que está ahí, todo lo que está presente dentro de nosotros. Otra cosa importante a saber es que sin vulnerabilidad no puede haber intimidad emocional. Repito, sin vulnerabilidad no puede haber intimidad emocional y sobre esto voy a abundar en un ratito así que, todos necesitamos la intimidad emocional estamos alambrados biológicamente para conectar ¿Eh? Eh, la razón para esto es supervivencia cuando nosotros eh, éramos niños dependíamos de otros ¿verdad? los seres humanos de, de niños no, no podemos valernos por nosotros mismos de, dependemos de otros así que está alambrado en nosotros conectar hasta cuando somos adultos necesitamos de otros también, tenemos que vivir en una sociedad. Así que todas nuestras células están gritando, conectar o sea, con otros seres humanos y otros seres también sensibles del mundo. Um, pero debido a que muchos de nosotros hemos sido socializados para reprimir nuestras emociones, terminamos sintiéndonos solos, menos conocidos. Así que, ¿cómo trabajamos con la vulnerabilidad? Lo primero es que tenemos que hacernos conscientes, darnos cuenta cuando nos estamos sintiendo vulnerables. Estamos a, tan habituados a bloquear las emociones que, que no nos damos cuenta ni siquiera que las estamos sintiendo. Lo segundo es aprender a estar cómodos con la vulnerabilidad. saber Una vez que, que te das cuenta que surgió... Ah, ok, me voy a inclinar un poquitito más hacia la vulnerabilidad. Vamos a ver cómo se siente esto. Perderle el miedo. ¿no? Eh, y si queremos conectar con otros, poder mostrarle esa vulnerabilidad a otros. Por supuesto, hay que saber escoger con quiénes eh, queremos eh, abrirnos de esa manera. Queremos profundizar y ser más vulnerables. No es que vamos a estar... A, a ser vulnerables con todas las personas. Vamos a estar escogiendo sabiamente. Así que para poder abrirnos y hacernos conscientes de cuando nos sentimos vulnerables, hace falta la presencia mental o el mindfulness. Eso es lo primero. Por lo tanto, vamos a hacer una meditación para, para hacernos conscientes de qué, qué está pasando dentro de nosotros, qué emociones están surgiendo en nuestros corazones qué pensamientos surgen en nuestras dentes y qué sensaciones están surgiendo en nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a traer atención intencionada y que no juzga a la mente que piensa, al corazón que siente y al cuerpo que tiene sensaciones. Así que una vez más vamos a traer nuestra atención hacia adentro. Entra en tu cuerpo y conecta. con las sensaciones de tu presencia aquí. ¿Cómo se siente tu presencia aquí? Tu vitalidad. ¿Cómo se siente estar en este cuerpo de sangre caliente? Con la respiración moviéndose por él. Y la mente que viene con el cuerpo acompañante siente tu vitalidad y conecta con el deseo que te ha hecho venir aquí a escuchar quizás estás aquí por un deseo de más felicidad, más paz más bienestar Quizás estamos aquí por el deseo común de felicidad y bienestar en la vida, nuestro y de otros. Conecta con tu corazón. Y vamos a comenzar notando cómo está tu mente. Nota cómo está tu mente. Hay pensamientos particulares ocurriendo. ¿Qué está pasando al nivel de los pensamientos en la mente? Quizás hay pensamientos pasando por tu cabeza, imágenes, memorias, preocupaciones... solo notándolo, trayendo tu conciencia al paisaje interno y dándole la bienvenida al estado en que tu mente esté ahora mismo, ya sea si está activa, calmada. dándole la bienvenida a la mente como es, como está en este momento. y ahora trae tu atención a tus emociones lleva tu atención al área del pecho de tu corazón ¿qué está pasando en tu corazón en este momento? ¿hay alguna emoción ocurriendo? ¿Cómo te sientes ahora? Sea alguna tristeza Suavidad Miedo Sea lo que sea que estás sintiendo Está bien Solo trae curiosidad A lo que está pasando En tus emociones Y si no hay nada pasando, está bien también. Si no hay ninguna emoción pasando, nota eso. Haciendo espacio, mucho espacio, para darte permiso para estar exactamente donde estás. ¿Qué está pasando en mi corazón, en mis emociones? reconociendo que lo que sea que estás sintiendo está bien, si es un poco de pánico, desconexión o cualquier cosa entre medio, es totalmente normal, <coughs> es natural y manejable. En práctica no hay necesidad de empujar nada ni de aferrarnos Estamos aprendiendo a descansar y a estar aquí con lo que sea que está pasando en nuestra experiencia Aprendiendo a experimentar las emociones como sensaciones moviéndose a través de tu cuerpo sea lo que sea que está presente ahora mueve tu atención al área del estómago de las vísceras soltando las emociones y notando qué está pasando en tu cuerpo en este momento. Notando tensión o falta de tensión, o pesadez, o liviano. Notando la temperatura, si hay frío, calor. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? Trae curiosidad Esa es vibración Movimiento Notando que hay una sensación Llamativa ocurriendo ahora mismo Es la respiración el cuerpo está respirando. Vamos a tomar unos minutos para practicar presencia mental o mindfulness de la respiración. Notando cómo se mueve el cuerpo cuando inhalas, cuando exhalas. Y haremos esto en silencio por unos minutos. Deja que lo que está aquí, esté aquí. Si tu mente se ha ido a viajar, no hay ningún problema. Con mucha bondad te trae de regreso. Y le das permiso a la mente a descansar aquí. Notando las sensaciones en el cuerpo, las emociones en el corazón, los pensamientos en la mente. Y respiras. Y en estos últimos momentos notando cuerpo, mente, corazón, una vez más. Y notando el efecto que ha tenido esta práctica. Voy a tocar unas campanitas para señalar que terminamos. Así que hace un ratito mencioné... Que sin vulnerabilidad no puede haber intimidad emocional. Sin vulnerabilidad no puede haber intimidad emocional. Y lo primero es intimidad con nosotros mismos, darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo, como hicimos ahora, y hacer espacio, hacernos conscientes. Pero también queremos tener intimidad emocional con otros, ¿verdad? Y. Es curioso porque este es uno de los momentos en la historia donde más desconexión hay ahora mismo. Hay una gran cantidad de personas que se sienten solas. Y a lo mejor tú estás diciendo, no, no, yo no, yo, yo conozco muchísimas personas. Eh, imposible. Tengo cientos de amigos en Facebook, e Instagram. Y sin embargo, hay mucha gente sintiendo que no tienen en quién confiar, a quién le puedo contar mis cosas personales mis triunfos, mis retos conocemos más gente que nunca en la historia pero realmente tengo personas que me conocen profundamente que me puede, pueden estar ahí, que pueden sostenerme en momentos de dificultad la realidad es que, es que la soledad en los tiempos modernos eh, no es porque necesitamos interactuar más es porque necesitamos más intimidad emocional no sé si, se han, si te has dado cuenta que, que nuestras conversaciones con la gente a veces se, se tornan tan superficiales, tan transaccionales, eh, a, a, muy superficiales. No hablamos de las cosas que nos tocan profundamente. Uno tiene muchísimos amigos. ¿sabes? La soledad no es por falta de amigos, es porque no nos sentimos vistos, conocidos profundamente. Todos tenemos este, este anhelo en, en nuestro corazón de ser conocidos profundamente eh, y tener relaciones excepcionales. Las, razones, las relaciones excepcionales son cuando ambas personas se sienten vistas de una manera satisfactoria. Todos queremos ser, sentirnos vistos, acompañados, conectados. Eh, hay un estudio que se hizo donde se le preguntó a seis personas ¿Cuán satisfecho estás ahora mismo con la cercanía con tus amistades? Del 1 al 10, 10 okay? siendo bien cerca y 1 siendo nada de cerca. Entre 50 a 70% de las personas reportaron 5 o menos. O sea, bien poca cercanía. La gran mayoría de las personas. Muchas personas inclusive dijeron 1 o 2. O sea que eso es casi ninguna cercanía. Esto es un montón de insatisfacción en nuestras relaciones estamos hambrientos de tener cercanía unos con otros y la solución no va a ser tener más y más amigos la solución es aprende a profundizar en tus relaciones claro, identificando dentro de tu círculo de amistades de, de familia a quienes puedes hablar eh, eh, más cerca de ti con quién puedes ir más profundo y uno de los factores más importantes para esto es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es donde compartimos o revelamos más de nosotros. Donde dejamos entrar a las personas. Y dejamos que vean más partes de nosotros. Eh, y esto no solo es sobre compartir los esqueletos en el armario. O sea, como las inseguridades o la vergüenza o lo peor que te ha pasado. Pero también podemos hablar de lo que nos va bien. Es compartir nuestras historias, nuestros sueños lo que añoramos. También es importante articular cómo nos sentimos. Mientras le contamos algo a alguien podemos también compartir cómo nos estamos sintiendo mientras estás haciendo una historia sobre algo. Eh, estás contando algo, algo particular que pasó y entonces también añadir cómo te sentiste sobre eso. Una cosa que yo he estado practicando eh, es que cuando alguien me pregunta cómo estás en vez de, de responder en automático, ah, todo bien, eh, me gusta chequear dentro de mí, yo pauso, ver cómo me estoy sintiendo en este momento y, y decir, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Y es como más auténtico, ¿verdad? Porque si tú contestas en automático, todo bien, si todo siempre está bien, o sea, es como que, no, o sea, hay muchas más cosas pasando, ¿verdad? Eh, y al final del día, como dije ahorita, todo lo que queremos lo que queremos es sentirnos acompañados, conectados. Y solo podemos sentirnos acompañados si nos sentimos conocidos. ¿Y cómo nos podemos sentir conocidos? Si compartimos más de nosotros. Hace sentido esto, ¿verdad? Y a veces uno como que se, se, se va escondiendo y se pone en una esquinita y no estás compartiendo más capas de ti. Y, y entonces uno se siente solo. Eh, eh, quiero aclarar que la vulnerabilidad no es sobre estar llorando todo el tiempo o hablar de tus cosas más íntimas con todo el mundo todo el tiempo. O sea, escoge con quién te vas a abrir y arriesgate. Y definitivamente es un riesgo. Eh, cuando, cuando hay que acercarse a la incomodidad ¿no? eh, y hay que ser valientes. Es tratar de estar consciente de, de esta armadura que nosotros tenemos cuando te sientes vulnerable, cuando no. Y, y si te sientes vulnerable, hazte consciente de ella, mantente consciente. Y, y no te cierres a ver qué pasa. Esta es una de las bases más importantes en nuestras relaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer tantas personas y sentirnos tan solos? Inclusive, nosotros podemos sentirnos solos hasta en nuestra relación pareja. Hasta con nuestra pareja sentimental podemos sentirnos solos si no nos sentimos entendidos, escuchados, comprendidos, es una necesidad tan grande que todos tenemos. Puedes en tu relación sentimental terminar hablando solo del clima, lo que comiste, cosas como que procesales. Y para no sentirnos tan solos es que necesitamos... Eh, mover, movernos en una dirección de, de apertura e identificar personas que, que pueden entrar en ese espacio eh, y pueden sostenernos de esta manera compasiva, amorosa eh, y para esto hay que practicar hay que desarrollar estas relaciones trayendo un poquito más de vulnerabilidad haciendo experimentos con personas que hemos identificado que, que podemos mover más cerca de nosotros así que no olvides cuando hay vulnerabilidad nos sentimos más vistos, más conectados y eso es, es vital, es vital para nuestra salud emocional y también es vital para nuestra salud inclusive física así que experimenta con esto que te he dicho, si explora eh, hay un video que, que te puedo recomendar que se llama El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown para que sigas explorando qué es esto de la vulnerabilidad y por qué es que porque es que, bueno, puede ser un, una fortaleza y no una debilidad, realmente es una fortaleza. Y, y ella en ese video habla de por qué las personas vulnerables y que, que, que pueden permitirse estar vulnerables son más felices. Así que espero que tengas un hermoso día, una hermosa semana, muchas bendiciones, un abrazo bien fuerte y hasta la próxima.